la opinión del abogado Eduardo Soto a esta hora Ahora primero que nada, yo hace aproximadamente un mes atrás, yo les dije a ustedes es, que en la primera reunión que había habido, aunque no salió Ajá. a luz pública habían discutido la posibilidad la posibilidad de que iban a reinstituir el programa de Visa Parol lo pueden ver en mi video que yo lo saqué Sí. Enseguida. Y yo alerté a ustedes que esto podría ser una realidad. ¿Y qué pasó? Es una realidad. Así es. Ahora tenemos, hemos devuelto al programa que existía hasta el año 2017 cuando hubo los famosos y supuestos, dependiendo de si usted lo cree o no, ataques a diplomáticos en la embajada americana. Okay, que causó el cerramiento de esa embajada hasta la fecha y se volvió a abrir hace ya dos meses atrás. Y en gran parte, estas noticias que estamos llevando esta tarde a ustedes también incluyen que la embajada americana en La Habana ahora va a expandir, va a crecer, va a empezar a tratar otros casos, aunque la gran mayoría de los casos de los cubanos en la isla de Cuba. Que se tratarán a partir de hoy y hasta el futuro, y hasta que hay un cambio, será aún todavía en Guyana. Pero tremendas noticias. Así es. Porque si estudiamos la historia de las 20.000 entradas que dan adicionalmente y que fueron dando adicionalmente a los cubanos en la isla de Cuba hasta el año 2017, si no me equivoco, fue alrededor de septiembre 2017 que cerró la embajada y el programa de reunificación se daba al cubano desde el año 2008-2009 unos 20.000 entradas adicionalmente a las reclamaciones familiares ¿qué significa esto? número uno el cubano que está en la isla mayormente a partir de la fecha de efectividad y no tenemos todavía fecha de efectividad, yo me imagino que pronto tendremos esa información y aparte de eso, los detalles de cómo va a funcionar este programa. Porque una cosa es decir, bueno, vamos a empezar de nuevo a dar 20 mil entradas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A quién le van a dar prioridad? Habían personas que habían ido a la embajada americana a la Habana, los habían entrevistado, los mandaron para su casa con decir esperas ya su viaje a los Estados Unidos y de repente un silencio tremendo y con una confusión, con lágrimas en los hogares acá de muchos cubanos y familias porque no sabían qué iba a pasar. So, todas esas cosas tienen que entrar ahora en detalles okay, y hay que estar a la expectativa okay, con respecto a eso. Pero sabemos que ya vienen estas 20.000 entradas. Y en su función, cuando existía, lo que hacía era permitir a estos cubanos entrar sin necesidad de mirar al boletín de visa para saber cuándo es que venía a suceder. ¿Por qué? Porque al dar 20.000 entradas adicionales a lo que daban por el boletín de visa, ¿qué hacía el cubano? No había que esperar. Si era un hermano reclamando a un hermano. La demora por el bulletín de visa es aproximadamente 15 años en este momento, con la excepción de India, China, Filipinas y México, que emigran más que nadie y las colas son mucho más largas. Pero el resto del mundo tiene una demora en esa categoría F4 de aproximadamente 13 a 15 años. Pero el no entra con un parol que lo deja entrar legalmente acá, sin respecto a las demoras que hay en el boletín y muchas veces esos 15 años eran tres, cuatro años, nada más. ¿Okay? En otras categorías, menos tiempo. So, vamos a ver si esto vuelve a ser al igual que estaba en su función cuando estaba esto en vigor en el año 2017 y pronto vamos a saber, sin duda, esto eh, cuáles son esos detalles. Otra cosa que permitía esto, el programa de reunificación o visa parol, en su forma formal, era que permitía a personas que vivían con quien había sido reclamado entrar, aunque por bulletín no podían entrar porque eran hijos adultos, hasta cónyuges de alguien permitía el grupo enorme de personas conviviendo con quien era reclamado entrar también al mismo tiempo. So, Mi Comunicación a ustedes esta tarde es que hay que esperar, pero vienen momentos muy buenos, vamos a analizar en cuanto salen los detalles, yo les comunicaré en mi mejor manera que lo puedo hacer para que el más esto eh, sencillo lo entiende, esto cómo va a funcionar todo en el futuro. Tenemos, tenemos eh, noticias de la Corte Suprema de los Estados Unidos en cual lamentablemente falla Así es. limitando el acceso a la Corte Suprema o las Cortes, mejor dicho, federales, ¿okay? para estas personas que eh, apelan o desean apelar decisiones negativas de los jueces de inmigración. Este fallo de la Corte Suprema, que es la corte más alta de los Estados Unidos y cuando falla, crea ley para los Estados Unidos completamente, Básicamente dice que si hay una interpretación diferente, que uno quiere que un juez federal tome en diferencia o oposición de un juez de inmigración, ya no se puede discutir los hechos determinados por el juez de inmigración. Se puede discutir puntos de ley, pero no los hechos. So, por ese lado, noticias un poquitico feos. Tenemos título 42 que supuestamente se vence el 23 de mayo, ¿no, mi amigo Gustavo? Así es, aquí okay. estamos muy al pendiente de esa Tenemos fecha. 18 estados que demandaron al presidente, al gobierno sí. americano, al gobierno federal en cual resultó en un paro esto temporal esto de la eliminación del título 42, ¿y qué es lo que es el título 42? La ley que permite a los que están en la frontera rehusar, permitir ni siquiera entren en conversación con la persona entrar a los Estados Unidos y hasta inclusive los deportan de una manera expedita todo eso vamos a saber en los próximos dos o tres semanas que va a pasar son muchas cosas eh, para discutir y analizar y para eso estoy yo acá y me preguntaron al empezar hoy si yo venía con gerenia yo no creo que me tiene que preguntar eso, ah, no. Por supuesto, abogado, lo vemos en este momento con esa energía y gracias, gracias por estar en sintonía de nuestro programa Inmigración que lo transmitimos de lunes a jueves de 5:30 a 6 de la tarde hora del Este en los Estados Unidos. Recuerden el número de teléfono está en pantalla, 305-446-8686, nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí puedes escribir tu pregunta al 1 5301-9237 Me contagió abogado con esa energía.